Bienvenido a Noticiero RCAG, les habla Roberto Argayoso y estamos aquí para hablar de la confianza en el Señor. Primero, antes de continuar, si, hay, si vas a escuchar sonidos de pizarra y teléfono es porque también somos una revista electrónica que, es de, que está dedicado a dar cobertura en cuanto a las noticias deportivas y culturales. Pero que son cristocéntricos. Ahora. Queremos hablar de la confianza. En Cristo. La confianza es algo amplio. Es un tema amplio. Que ha sido. Discutido. Y escrito. Por el mundo entero. Dramaturgos. Autores de. De libros de negocio, negociantes, profesionales en la salud, profesionales en cuanto a la energía, políticos, la nobleza. Hasta los religiosos lo han discutido. Y la confianza que han discutido, la confianza humana, la confianza que existe por debajo de la tierra. La confianza que cuando un individuo hace una promesa y logra cumplir con esa promesa. Y lo hace poco a poco. Y también la otra persona que ve. Como el individuo está cumpliendo con la, con la promesa. Y cumpliendo con todo. Ya logra tener la confianza. Incluso hasta la confianza existe en el amor. Porque sin la confianza en el amor. No hay matrimonio. Aunque también el matrimonio necesita Dios. La confianza. Es enorme. Es grande. Hay que recordar. En todo esto de la confianza. Que la confianza humana se gana poco a poco. Pero cuando se pierde. Pierde de una velocidad rápida. Que es difícil recuperar. Difícil. Tanto que uno trata de hacer todo lo posible. Para ser la confianza y mantener la confianza y que la habita la confianza en cada uno. Pero hay una confianza que no falla, que es la confianza en el Señor. Muchas veces cuando falla el ser humano y también los países y todos los organismos creados por el ser humano, países, estados, provincias, ciudades, políticos, nobleza, artistas, atletas, todos ellos te fallan, pero Dios no te falla. Dios no falla a nadie. Y hay muchos ejemplos en Estados Unidos y en el mundo. En Estados Unidos, cuando parecía, durante la guerra de la Revolución Estadounidense, cuando parecía que todo iba, iba a perderse y que Jorge III iba a acabar con la Revolución o con la Guerra de la Independencia, Jorge Washington, una noche. En una noche fría. En diciembre. Lo que ahora es Delaware, Pensilvania, Oró. Oró fuerte. Cuando oró fuerte. Decidió llevar su tropa a cruzar el río de Delaware. Y luego hubo las grandes batallas. Que consolidó la revolución estadounidense. En 1812, el rey Jorge III, ya el mismo, el mismo rey Jorge III que estaba en, en la guerra revolucionaria o la guerra de la independencia de los Estados Unidos, también logró, logró invadir a los Estados Unidos. Claro, también Estados Unidos estaba provocando las cosas un poco. Pero la cosa siguió como siguió. Y el pueblo oró. Y Estados Unidos se salvó. Lo mismo pasó en la guerra civil. Lo mismo pasó en todas las otras guerras. La, la primera guerra mundial, segunda guerra mundial, Corea. Pero ya después de Vietnam dejaron de orar y ya la cosa se ha, se ha bajado. En las historias locales, igual se podía decir, en la historia local de los Estados Unidos se podían decir igual. Antes de la Guerra Civil hubo un estado, Virginia. Pero cuando Virginia se declaró con el sur, en esta guerra civil entre norte y sur, los estados del norte de Virginia, los, las provincias, las, los condados, las ciudades, Dijeron que no estamos con el sur, estamos con el norte y se independizaron como Virginia del Occidente. Oraron para ser un estado y después el presidente en aquel entonces Abraham Lincoln. Esto fue en los 1860 durante la guerra civil. Abraham Lincoln firmó, firmó. El, el decreto. de Donde Virginia del Occidente fue declarado Estado de la Unión. Parece que todo fue bien, pero Virginia, después de la, de la guerra civil, no quiso dar su brazo a torcer. Y intentó recuperar a Virginia de Occidente a través de la corte. Fallando en eso, pidieron reparaciones por la pérdida, por la independencia. Y pidieron otras restricciones a Virginia de Occidente, que no lo dejaron vivir. Desde 1863 hasta 1939, 73 años, Virginia tenía algo contra Virginia del Occidente porque se independizó y se hizo un estado. ¿Qué sucedió? No, dijeron que dijeron que esto no puede suceder y Virginia del Occidente comenzó a orar. Y en 1939. Virginia reconoció el estado de Virginia del occidente lo reconoció Daniel Boone con el estado de Kentucky Kentucky quería ser un estado y quería independizarse de Virginia también, esto fue los 1790s. y Washington no quería que Kentucky fuera estado Daniel Boone llevó a todo el mundo al congreso en Nueva York porque en esa época Nueva York era, era la capital y dijeron que no, pero Daniel Boone y la gente de Kentucky se quedaron hasta que Kentucky fue Estado. Lo mismo surgió con Tennessee cuando se disolvió sus vínculos con Carolina del Norte. Y Alabama y Mississippi cuando, de, cuando disolvieron sus vínculos con Georgia. Y después igual pasó con Indiana y Illinois cuando disolvieron los vínculos con Ohio. Eso fue una historia que nadie sabe, pero todo el mundo ahí oraron para tener los resultados que querían y lograron. En el mundo, en el mundo, México fue ocupado por los franceses en los 1860 durante la guerra civil. De Estados Unidos, México fue ocupado por Francia y tenían un, un emperador títere. Los mexicanos oraban por su libertad y lucharon. Hasta el final, fue expulsado los franceses y la monarquía títere que tenían. Austria, Grecia, Finlandia. Tuvieron problemas durante la Segunda Guerra Mundial. Finlandia perteneció a Suecia y Rusia en una época. Se independizó en 1917, pero en 1939, los rusos, que en, esa, que en aquel entonces se llamaba la Unión Soviética, invadieron y por poco, por poco incluyeron a Finlandia en el Imperio Soviético. Los finlandeses resistieron y oraron para mantener su independencia y con si nada paró la Unión Soviética paró la Unión Soviética y dejaron que Finlandia fuera Finlandia, pero bajo la condición que fuera neutra bajo un tratado que existió y hasta 1991 aunque parte del tratado sigue existiendo Austria después de la Segunda Guerra Mundial fue dividida en una zona soviética que es rusa, inglesa o británica, francesa y estadounidense. Los soviéticos en su zona maltrataron a los austriacos de tal manera que tanto los austriacos en toda la república austriaca oraron para la restauración de la república. Oraron. Y al final. Se retiró Rusia, Estados Unidos o Rusia en aquel entonces, eh, Unión Soviética, se retiró. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se retiraron y se, se restauraron a la República Austriaca, pero tenía que ser neutra. Después, o durante la, aquella época, Grecia tenía problemas con la guerrilla comunista que estaba a punto de apoderarse. Los griegos oraron. Y la Unión Soviética Rusia junto con Yugoslavia, Bulgaria y Albania cortaron la ayuda a los griegos comunistas y lo recogieron. Y se salvó Grecia. Estos son todos los ejemplos que hemos visto de cómo la gente confiaron en Dios y dieron resultados. Otros países pasó lo mismo. En peligro confiaron en el Señor. Confiaron en Él. Y se salvaron. Y hay gente que se han salvado. De peor escocio conozco a alguien que estaba drogadicto y estaba ahí en el piso y todo Oro y logró restablecerse a tal punto que ahora ya tiene su propio negocio. No podemos olvidar de Dios, no podemos. Y yo sí quiero hacer una oración pequeña. Señor, ayúdanos a confiar más en Ti, ayúdanos a entender los que están alrededor de nosotros. Protégenos de todo. Lo mal. Pero dándonos. herramientas Para poder avanzar y poder luchar. Ayúdanos porque sabemos que. Tú. Es primero. Y tú eres primero en todo. Y tengamos confianza en ti. Porque podemos avanzar en todas las cosas. Lo físico. La salud y lo monetario. Esto lo pido. Amén. Y hay que recordar otra cosa. Confiar en Dios no significa buscar. O frotar una lámpara. O frotar. Una pared para. Decir. Sésamo, ábrete, como en Alibaba y los 40 ladrones. Hay que confiar en Dios, pero también uno tiene que dar su parte. Los demás es lo demás. Les habló Roberto Galloso, de Noticiero RCAG. Y estamos disponibles en todas las plataformas, con la excepción de Twitter. Estamos en, en YouTube. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Brighton, estamos en Beat shoot estamos en Gab, estamos en Mines y estamos en Rumble. Y también estamos en WordPress bajo álvarezcalloso.com. Nos puede buscar en Álvarez Galloso. Para aquellos que quieren saber de, para aquellos que quieren saber, te lo voy a escribir ahora mismo. Te lo voy a escribir ahora mismo para que vea dónde estamos. Solamente busca, es fácil, busca esto, busca mi apellido en Google, busca mi apellido en Google. Bueno, es álvarigalloso.com a l d de vaca a r e z G-A-L-L-O-S-O. -O. Hay que eh, búscame ahí y busca todos los videos míos en YouTube y dame un apoyo. Así podemos continuar evangelizando y dando mensaje a Cristo. No solamente a los Estados Unidos y América Latina, sino también doy al mundo entero. Yo doy el mundo entero y no podemos olvidar del mundo y no podemos olvidar de los Estados Unidos. Para mí fue un placer y honor y quiero agradecer a, a 48H y a todos que son parte de 48H por este privilegio de dejarme hablar en su especial acerca de la confianza en el Señor. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima, si es la disposición del Señor. Y acuérdate, Dios, ayer, hoy y siempre, que es Hebreo 13, 8. Y que yo soy el principio y el fin. alfa, Soy alfa, omega, principio y el fin, y el primero y el último. Apocalipsis 22, 13. Ahora sí mis mejores deseos y bendiciones.